Estamos de retorno, muchísimas gracias por estar junto a Bella Televisión, a las personas que nos escriben también agradecerles por su participación, 720-5222. Vamos a hablar ahora de esto que nos preocupa como medio de comunicación, como sociedad como con mujeres también, estamos hablando del acoso y la violencia política hacia las mujeres que están en ejercicio político de autoridades, candidatas, en fin, en todo este escenario, la ley 243. Tenemos esta norma, sin embargo, vemos las denuncias que se presentan eh, por eh, precisamente las mujeres. Conocíamos, y eso lo aprobamos con nuestra mitad, datos de, las, de los consejos municipales, de los municipios, pero también a instancias de la misma a, Asamblea Legislativa Plurinacional. A partir de ello se habla de una modificación, estas sugerencias que se tienen a la ley 243 en lo que se refiere, por ejemplo, a las sanciones. Parte de lo que veíamos eh, que ocurría esta jornada. Está con nosotros para hablar de este tema, ampliar un poco más Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Gabriela, por la invitación para conversar sobre este tema, que no es el más grato pero creo que es un tema que en esta coyuntura particular nos interesa ¿Qué mucho. ¿Qué datos tienen como coordinadora ustedes? Bueno, hemos, eh, justamente hoy hemos presentado los resultados de una investigación que hemos hecho en la Asamblea Legislativa uh -huh. Plurinacional. Fue una, es una investigación que se impulsó eh, con la Universidad Mayor de San Andrés, el Instituto de Investigación y Posgrado de la UMSA, eh, con el apoyo de IDEA Internacional, la, eh, la Embajada de Suecia, para... Eh, analizar e investigar qué estaba pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que hemos constatado con esta investigación es que la, eh, el acoso y la violencia política no está exclusivamente en los espacios subnacionales. Conocíamos uh -huh. los datos, como Quiera tú lo... mismo has comentado, uh -huh. eh, conocíamos los datos de las concejalas, que fueron las primeras que eh, denunciaron los casos de acoso y violencia política, Ajá. pero tiene que ver esto con esta relación directa que existe entre mayor presencia de mujeres y mayor, eh, mayores situaciones y vulnerabilidades para eh, sufrir acoso y violencia política. Antes no había acoso y violencia política porque no habían mujeres en espacios de decisión. Cuando eh, la ley orgánica de municipalidades, eh, el código electoral, etcétera, incorporan ciertas medidas, se incrementa la participación de mujeres, sobre todo en los ámbitos municipales, e inmediatamente empezamos a evidenciar que esto estaba relacionado con situaciones de acoso y violencia política. Es por eso que, que fueron las pioneras, las concejalas, la asociación de concejalas de Bolivia, además, uh -huh. un gran aporte para reconocer la eh, visibilización de la temática del acoso y la violencia política. Fueron los uh -huh. esfuerzos de ellas quienes eh, finalmente se tradujeron en la, en la Ley 243, la Ley eh, contra el Acoso y la Violencia Política, que es una de las normas específicas que protegen los derechos políticos, particularmente de las mujeres. Estamos a siete años de la promulgación de esa norma y eh, ahora estamos encontrando que no solamente se produce en el nivel de los consejos municipales, el acoso y la violencia política también está en el nivel departamental, las asambleístas, eh, las asambleístas en los niveles departamentales han denunciado acoso y violencia política ahora que hay más asambleístas y ahora la investigación que hemos presentado también constata que siete de cada 10 mujeres de la asamblea legislativa plurinacional han vivido algún tipo de acoso y violencia política en un inicio eh, lo que nos muestra la investigación es que las mujeres niegan eh, tener situaciones de acoso cuando uno les pregunta directamente ha sufrido acoso y violencia política y te dicen no el eh, eh, 15% de las mujeres en una primera, en una primera respuesta nos, nos decían que no. Sin embargo, eh, cuando ya vas indagando a partir de 21 variables que nosotras consideramos son indicadores de, de, de, de violencia y acoso, acoso político, mm. inmediatamente eh, las cifras empiezan a subir hasta el 75%. Es decir, casi un cuarto, solamente un cuarto de las mujeres que están presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional no han sufrido acoso y violencia política. Esto es eh, un dato significativo, un dato muy importante que nos tiene que alertar de cómo estamos eh, las mujeres eh, involucrándonos en la vida política. Con Tantas restricciones claro, como es. Sorprende que al inicio te digan, no, evidentemente, puede que la, hasta la naturalicen, ¿no?, como, como en el caso de la misma violencia. Exactamente, eso es lo que Pero pasa. Pero cuando ya le muestras indicadores o variables, te dicen, sí, evidentemente. Hoy, hoy teníamos una nota que reflejaba precisamente, allí veíamos asambleístas de oficialismo, de oposición, porque aquí el partido va a pasar a otro nivel, ¿no?, porque estamos hablando de, de que las mujeres puedan ejercer. Y de hecho la ley 243 te define... ¿Quién tienes por acoso y qué tienes por violencia política? Entonces, ¿qué se necesita, Mónica? ¿Ustedes han, han pensado cuál es el paso que se tiene que dar? Porque las asambleístas hablaban, lo que te decía, de modificaciones a, a las normas también en este sentido. Sí, hoy justamente ha coincidido eh, mm. con el tratamiento en la Cámara de Diputados mm -hmm. de un informe que ha presentado una comisión especial que ha funcionado desde septiembre del año mm -hmm. pasado, del 2018, para investigar supuestos casos de acoso y violencia política al interior de la Asamblea Legislativa eh, Plurinacional. Eh, han hecho una investigación, eh, han convocado a, a varias organizaciones que trabajamos en temas eh, de defensa de los derechos de las mujeres para que presentemos eh, información. Nosotras habíamos adelantado justamente la investigación que hoy hemos presentado como publicación para que eh, constataran lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A raíz de eso analizaron ocho casos y han sacado algunas conclusiones que han presentado hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y dos de las conclusiones eh, llevan primero a plantear reformas a la Ley 243. Eh, a, a pesar del tiempo que tenemos de promulgada la, la, la ley, eh, no se ha llegado a sancionar a eh, funcionarios por acoso y violencia política. Eh, esto significa que es un delito que está reconocido sin embargo, eh, sigue no, la no impunidad. Hay. Todavía no se ha no a nadie. No, no existen sanciones. Y ¿A, a nivel eh, de consejos también? Nivel, en, en los ¿en casos, en, en, algunos, en algunas instancias lo que se ha logrado es restituir los derechos de las concejalas. Vol, eh, existen modalidades de, de, en cómo se, eh, se sí, extorsiona se la, o cómo se... Eh, Cómo se presiona a las concejalas, a veces por el salario, etcétera. Lo que es coincidente es que la mayor parte de las mujeres cuando empiezan a ejercer cierto tipo de fiscalización son objeto de eh, acoso y violencia política, no importa el nivel. Eh, y el, eh, hoy justamente, eh, como decía, en la Asamblea Legislativa, primero se ha analizado la necesidad de volver a mirar la Ley 243, identificar cuáles son los cuellos de botella y cuáles son los obstáculos para que las mujeres puedan o ver restituidos sus derechos políticos o eh, sancionar a quienes han ejercido violencia contra ellas eh, para que no quede en el marco la impunidad. Y la segunda constatación en la Asamblea Legislativa es que hay una necesidad de implementar la Ley 243, ¿Qué significa? Hay unas disposiciones transitorias en la ley 243 que planteaba seis meses para que todas las instancias públicas, eh, incluida la Asamblea Legislativa, que, es quien ha, que son las quienes han aprobado la ley 243, eh, deben adecuar sus reglamentos internos a eh, la nueva norma. Y resulta que las asambleístas eh, de la Asamblea Legislativa Plurinacional no cuentan con un mecanismo para denunciar los actos de eh, acoso y violencia política. Por eso hay situaciones que han sido públicas en los medios de comunicación de acoso y violencia política contra eh, mujeres que son diputadas y senadoras y que no han tenido eh, dónde denunciar. ¿Por Entonces no porque existen no existen los mecanismos no, no se ha cumplido con la ley en este caso no se ha cumplido con la ley hace siete años es uh -huh. decir, hoy han eh, finalmente a partir del informe que ha presentado la comisión especial eh, van a mirar sus eh, reglamentos dos de las conclusiones del pleno hoy han sido uno, mandar eh, las, las, eh, el informe a la comisión de constitución para hacer reformas a la ley 243 y segundo, mandar a la Comisión de Ética para adecuar el reglamento a lo que mandaba la ley hace siete años. Entonces, estas tareas eh, también tienen que hacerse en todos los niveles. Eh, uno de los, de los problemas es justamente que esta adecuación eh, no ha permitido tampoco que asambleístas departamentales, en el caso de la Asamblea Legislativa, de la paz, tampoco, que han denunciado uh -huh. acoso y violencia política, tampoco tienen en, en, en, eh, constituido un tribunal de ética. Hay consejos municipales que no tienen tribunales ¿Hay de un indicador ética. indicador de más o menos... ¿Qué porcentaje sí si, si cuenta con este reglamento o los tribunales de éticas o comisión de éticas en las instancias? El año pasado la coordinadora mujer eh, mandó notas a todas las instancias públicas para mm. que nos informaran, eh, para justamente tener un panorama de cuáles son las instituciones que han adecuado o no. El único consejo municipal eh, del país que había adecuado la norma es justamente el Consejo Municipal de la Paz, es el único que tiene una ley específica contra el acoso y la violencia política eso no libra de todas maneras de que las concejalas sufran de acoso y violencia política del no, interior última. por eh, Chacón, la, por ejemplo la, eso le iba a decir. Es, que es un caso eh, también de, de, de acoso y violencia política entonces a pesar de la existencia de la norma la, el acoso y la violencia política en, en el sistema político es una, una práctica cotidiana eh, no solamente contra las mujeres, es decir, está institucionalizada la forma eh, o la modalidad del acoso político al interior de las organizaciones políticas. Entonces, tenemos, contamos con la ley de organizaciones políticas que ya plantea una serie de mecanismos que deben incorporarse en la estructura y en la forma de organización de las, de las organizaciones políticas que va a ir resolviendo poco a poco los temas de eh, acoso y violencia política. Esto requiere una fuerte voluntad política de luchar contra la violencia y cambiar las, los comportamientos, eh, las prácticas cotidianas de los partidos políticos. Eh, lo triste de la, del acoso y la violencia política es que en muchos casos no viene del adversario político. Cuando llega del adversario político es más fácil denunciarlo, eh, incluso públicamente. Pero cuando viene de alguien que es de tu mismo partido, partido, porque tú eres titular, las mujeres son titulares y los hombres son suplentes y ejercen una presión para que renuncien y el suplente poderse habilitar como titular, esas son eh, cosas que vemos todos los días, situaciones que vemos todos los días, Entonces, eh, pero es más duro, porque la, la represalia que surge del propio partido político por denunciar a alguien de tu partido que tiene poder es probablemente el fin de tu carrera política como diputada, como senadora o como concejala. Entonces, es una, hay que considerar todo el contexto en el que se producen estas situaciones, pero es fundamentalmente el reconocimiento de que las mujeres no deben estar en ese espacio, que el espacio político no es para las mujeres. Eh, Carmen Sánchez hace referencia al no lugar de las mujeres en la política y la minimización de esto. Cada vez que se denuncia una situación, un hecho de acoso o violencia política, inmediatamente se dice se minimiza. Estas mujeres que no aguantan ni esto. Eh, y en algunos casos estamos viendo situaciones que son violencia física, eh, que no es solamente, eh, como en algunos casos nos planteaban, un tema de eh, subjetividad. Es una, son situaciones que restringen la posibilidad y el ejercicio del derecho político de las mujeres. Necesitamos abordar más este tema, vamos a esperar de hecho y, de, y se necesita que los municipios, que las distintas instancias cumplan, se cuente con este reglamento, con las comisiones o tribunales de ética eh, y que se pueda tener ese ejercicio de la mujer en el ámbito político como como el de los hombres. ¿eh? Así de simple. Muchísimas gracias, Mónica. Te vamos a invitar en otra oportunidad hablemos de estos temas y muchos otros que, que tienen que ver con género. ¿verdad? En cuanto me llames. Vengo con mucho gusto. Muchas gracias. Mónica Novillo nos ha acompañado. Finalizamos el programa.